Vamos a pegar fuerte Y se honra no con discursos, se honra con acciones políticas de vida. Venimos a reivindicar todos los sueños de verde que son sueños nuestros, porque son sueños por una vida distinta, porque son sueños por un buen vivir. Respeto también a los pueblos indígenas, respeto a las mujeres. No queremos nuestra patria inundada de militares, de armas, de destrucción. Queremos vida, queremos amor y más energía para seguir en esta lucha que sabemos que es dura, pero sabemos que es inevitablemente necesaria, porque estamos aquí en pie de lucha por nuestra compañera Berta. con Copín este día, en, en memoria de Berta Cáceres. Pueblo Garífuna caminando con la memoria de Berta Cáceres. Pueblo Xinka, caminando este día. Pueblo Pech, caminando. Pero que ella nos comprometió, y ella nos enseñó y nos dijo, ah no, déjense de cosas, que ustedes tienen que estar aquí, al lado de su pueblo. Y ella, no, por el miedo que tenían, no, nos aisló de su lucha. Más bien, nos dijo, bueno, si no queremos tener miedo, tenemos que luchar para no tener miedo. Si no queremos que haya una policía represiva, pues tenemos que luchar. Y que algo que tenemos claro es que esta lucha no es de hoy para mañana. Que la justicia no acaba con que agarren a los perpetradores de su asesinato. La lucha y la justicia que nos enseñó mi mami es una justicia profunda. Profunda en el sentido de que va a haber justicia cuando estas represas no estén aquí. Va a haber justicia... Cuando el pueblo lenca sea respetado, su forma de existir, su forma de eh, comunicarse con la naturaleza, su espiritualidad, su forma de gobernarse, como lo decía Tomás también, esta es la justicia. porque ella está acá, porque ella vive en cada uno y en cada una de nosotros. Porque, porque mientras sigamos luchando contra esa represa, asesina y criminal, contra las otras represas que vienen y que se acomodan en el pueblo Lenca y en Honduras, las mineras, asesinas, envenenadoras del agua y el ambiente, los privatizadores del bosque y el oxígeno, nosotros vamos a seguir de pie. Nosotras vamos a seguir de pie. Y ahí va a vivir mi mami, ahí va a vivir Berta Cáceres.